La verdad que el evento lo que me llama la atención, y en términos positivos, es la participación tanto de estudiantes como de docentes, los cuales están presentando los estudios de maestría, o sea, muestra también este coloquio, cómo el PROMEF promovió la formación de recursos humanos para, para la formación de profesores licenciados de Educación Física, en este caso, ¿no? en, en Uruguay. Así que en esa, en esa línea me parece que, el evento eh, expresa eso y también la puesta en circulación ante toda la comunidad académica. Teniendo en cuenta que ya es la tercera edición del evento, de la cual han participado ya en las ediciones anteriores colegas de, del extranjero, de Argentina, de Brasil, eh, y esta dinámica que tiene el evento de eh, que los, los actores locales con los extranjeros dialoguen de forma fecunda, eh, me parece que promueve la, a ver, la puesta en circulación, la construcción de redes para trabajar a futuro y al mismo tiempo los cruces entre las investigaciones que se están haciendo en el mismo Uruguay dado que varios de ellos están radicados en distintas sedes del de, de UDLAR, entonces me parece que tiene un, una contribución para adentro pero también una contribución para afuera eh, en el sentido de con, la consolidación de redes internas pero también hacia, hacia el extranjero eh, Otro punto que a mí me, me llamó la atención de forma positiva es la participación como, como planteaba anteriormente del estudiantado. ¿no? Y aunque a, a mi modo de ver el estudiantado eh, tiene una cuestión más de asistente al evento, eso va incentivando la realización de prácticas de investigación a futuro. Entonces me parece que, que este tipo de eventos contribuye en varios aspectos y es, es para celebrar.